I'm a la nave no te parece emocionante mega este es el primer vuelo de mi padre estoy seguro que será un espectáculo de primera él fue un buen estudiante sí. me dolió cuando nos abandonó para unirse al programa espacial debe venir en cualquier momento buenas tardes es hora de que desaparezcas amigo De mí es una gran tontería. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡No! ¡No! ¿Todo listo? Bien. ¡Gutman! Gutman, ¡Hora de salir! Lo que tú digas, Cristal Mar. Ayúdenme". Está nervioso No, nunca había actuado de no. esa forma Algo sucede Tranquila, me cercioraré astronautas Tina tenía razón. Menos un oh. minuto, que todo el personal abandone la zona de lanzamiento. Detendré el lanzamiento. Y nosotros mmh. vamos a detenerte, Chico Azul. Oh. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Megaman, menos cuatro segundos y contando. Tres, dos, uno... Afortunadamente el doctor Light me hizo muy fuerte 10 segundos a encendido 9 8 5 4 10 problemas presiona el botón del encendido me fascinaría freír a mi hermano mega personalmente como guste Sprottoman 2 1 0 Dime, ¿estás bien? Sí, pero los robots del Dr. Willy tienen al padre de Tina y al otro astronauta en el transbordador. Escuchen, ¿dónde está Tina? Oh, estaba aquí hace un momento. No hay tiempo para encontrarla. Tenemos que no. comunicarnos con el control. Oh. Willy tiene el control de los transbordadores, pero no sabemos lo que desea ahora. Me temo que yo sí, Doctor Light. La misión del transbordador es transportar el lente de nuestro nuevo superlaser para enfocar al sol desde la estación orbital en donde fue construido hasta la superficie lunar. Ya creo saber cómo podemos capturar al Doctor Willy. Ya está listo, Omega. ¡Fabuloso! Siempre quise tener mi propio cohete. Ten cuidado, Mega. Esos motores desarrollan un impulso de un millón de libras. ¡Me cuidaré! ¡Despejen la plataforma! Estamos llegando a la estación del espacio en cinco minutos. Tome los controles, yo informaré a los otros. Dios Cuatro, cadete del espacio supremo, señor. ¡Es mi turno! corto las cartas! Hey. Dijiste que cortara las cartas. <ríe> oh, ¿Qué? Miren. Estaremos en la estación espacial en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer con ese pedazo de vidrio una vez lo robemos, Doctor Willy? Ese pedazo de vidrio es un superlente para el láser más poderoso en el mundo. El láser ya está ensamblado en la superficie de la luna. Una vez instalemos el lente, estaré en posición de hacer a las naciones del mundo una oferta que no pueden rehusar. Estaremos llegando a la estación espacial en cualquier momento. ¡Prepárense para la batalla! Este es el control de misión a Estación Espacial 1. ¿Me escuchan? Estación del Espacio 1. Adelante, control de misión. El Dr. Willy ha secuestrado el transbordador. Se encuentra en camino ahora. Sospechamos que desea el ¿Ah? lente láser solar. He uh, uh, Recibido control de misión. Nosotros estaremos listos. Este es el comandante de la estación. ¡Todo el personal a sus puestos de combate! ¡Este no es un ensayo! Abriendo las puertas del transbordador... ¿Están listos o aún no? Ah, esta es la estación espacial del Dr. Willy ahora. Y quiere que ustedes se retiren de su pasarela. Oh, muy bien. Evacúen todos esta estación espacial. ¡Ahora! Oh, tal vez no pido suficientemente claro. ¡Tan claro como el cristal! ¡Buen lanzamiento, Crystal Man! ¡Te felicito! Ey, aquí viene el Dr. Willy! Guzman, ¿tienes la llave? Sí, seguro, Doctor Willy. Uh, uh. Oh. ¡Aquí está! ¡El lente para enfocar al sol! <risa> Una vez instalado en el supergláser y lo lleve a la luna, el mundo se rendirá a mis pies. <risa> Don't go away. We'll be right back after these messages. We now return to Mega Man. Guzman, pone lente en el transbordador. No hay problema. ¡Está protegido por un campo de fuerza! Y controlado por este computador Está diseñado para destruir el lente si se dispara sin el código apropiado Supongo que esta vez lo arruinaste, Willy ¡No lo creo, Protoman. Man! tráeme a los astronautas ahora! ¡Cortocircuitos! El Dr. Willy ya está adentro Espero no llegar demasiado tarde ¡Te liberaré en un minuto, papá! ¡Muy bien! ¡Ustedes dos, por aquí! ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Necesito los códigos para desactivar el campo de fuerza! ¡Examine su cabeza si cree que se los daremos! ¡Sí! ¡Creo que así será! ¡Así será! ¡Guzman! ¿Eh? ¡Haz que hablen! <risa> ¡Con mucho gusto! ¡Megaman! Oh. Oh. Oh. Oh. ¡Papá! Estuviste lo suficientemente cerca, Megaman. Ahora vete o oh, activaré este paquete de cohete y lanzaré a la chica al espacio. Bien, Doctor Willy, pero no le haga daño. ¿Qué? ¡Activa el campo de fuerza. Guzman. Protoman, ya sabes qué hacer. Sí, siempre lo hago. Tú vendrás con nosotros. ¿Estás bien, Tina? Eh, sí, pero ese maniático tiene a mi padre. No te preocupes, lo traeré de regreso. ¡Oh, mi Olvidé decirte. Antes de partir, activé una pequeña bomba. Nada especial, lo suficientemente grande para destruir toda la estación espacial. ¡Tienes una hora para encontrarla! <risa> Esta es por mi culpa. Si yo no hubiera venido como polizón, el doctor Willy no habría podido tomar el lente. No hay tiempo para preocuparse en quién es el culpable. Tenemos que encontrar la bomba. <tose> Habla, Megaman, al control de la misión. Aquí, control de la misión. Doctor Light, Willy activó una bomba en la estación espacial. Explotará en menos de una hora si no la encontramos. No tenemos ningún equipo para buscar bombas aquí. Si sí, lo tenemos. le daré este Ross razón. Programé la nariz de Ross para que pudiera detectar cualquier cosa Pero ¿Cómo podemos llevarlo hasta la estación espacial? Hay un cohete experimental en la plataforma 9 Si a usted no le importa arriesgar su cuello, llegará allí en menos de una hora Tomaré ese riesgo ¡Vamos, Ross! ¡Pum! ¡Espera, Ross! Mm -hmm. Pondré esto en velocidad ultraestelar de la base a sus estaciones prepárense para la llegada de intrusos hostiles ustedes chicos están a punto de ir a donde ningún robot fue antes ...pero no podrán lograrlo. ¡Llegó... ...Gudsman! La base está segura, Doctor Willy. ¡Excelente! La fase 1 de mi plan ya casi está completa. ¡Toma el lente! ¡Seguro! Una vez el lente esté en su lugar, yo controlaré el láser más poderoso del mundo. Aquí no hay nada. Tenemos menos de tres minutos antes de que la bomba estalle. Espero que Roll y Rush lleguen a tiempo. Ya casi llegamos, los Ross. Ross. ¿Por qué no me dijiste que te mareabas en el espacio? Ay, yo. Oh. ¡Roll, aún estás a tiempo! ¿Qué le sucede a Rush? ¡Está mareado! ¡Estoy bien! Oh, wow. no, ma. La bomba está programada para activarse en menos de un minuto. ¡Vamos, Rush! ¡No puedes fallarnos ahora! ¡Bien, lo haré! Ay. ¡Ve por la bomba, Rush! ¡Oh! oh. Estamos perdidos, ¿qué haremos? Aquí está, oh, wow. está aquí la bomba. Oh. Lo logró, qué bien. Allí está. Va a explotar, no hay tiempo para desactivarla. Ah, ¿Estás bien? Uh, sí, pero tenemos que llegar a la luna. ¡Nos encontraremos ahí! El láser está listo, Doctor Willy. Iré a llamar a mis amigos de las Naciones Unidas. Y ahora, para nuestro próximo punto... ¡Lamento interrumpir, caballeros! Pero a menos que me entreguen el mando de todas las naciones inmediatamente... Me veré obligado a demostrar el aterrador poder de mi bebolente solar. Creo que yo hablo por todas las naciones cuando le digo que nada le entregaremos a usted, doctor Willy. No, oh, como ustedes quieran. Observen. para decidir qué hacer. Y entonces comenzaré a destruir ciudades completas. Mega! Right back! ¡Messages! We now return to Mega Man. No podemos aceptar en... Doctor Willy, acabo de ver a Megaman y otra nave en la base del radar de la luna. Ellos estarán aquí en cualquier ¿Sí? momento. Bien. ¿Qué estamos esperando? Saquen la alfombra roja. Lo acabaré. ¡Le di! Como usted puede ver, Mega Man es historia. Traiga su nave ahora o oh. yo la evaporaré. Está bien, no disparen. ¡Vamos! ¡Tomemos prisioneros! ¿Eh? Pero, ¿y tú qué? No te preocupes por mí, corre. ¡Gutsman! ¡Ella está huyendo! Sí, pero ella no. ¡Ey, basta! ¡No podemos no ver! Podemos... ¡Ríndete, hermanita! Oh, oh, oh, ¡No soy tu hermana! Oh, yeah. <risa> A estar fuera de problemas. ¡Ay, oh, oh, oh, oh, vaya! ¡Funciona! La telemetría indica que los sistemas de Megaman no están funcionando. Creo que finalmente el Dr. Willy nos ha vencido, Doctor Light. Debe haber alguna manera de detenerlo. ¿Ah? ¿Pero qué es eso? Seguimos a Megaman visualmente por medio de nuestro telescopio espacial. ¡Telescopio espacial! ¡Eso es! Creo que ya sé cómo podemos detenerlo Pero primero tengo que hacer Que los sistemas de Mega funcionen nuevamente ¡Doctor! ¡Estoy en la Luna! ¡Necesito ayuda! ¡Tienes que llegar a Mega Man! abrir su panel de acceso Y presionar el botón de reparación Del circuito manual! ¡Después haz que vaya al centro de comando Del satélite de la base lunar! ¡Y que me llame para recibir más instrucciones! ¡Lo intentaré! Creo que tuve una pesadilla, Tina. Tenemos que regresar al centro de comando del satélite. El Dr. Lai ha descubierto cómo detener a Willy. No detener oh. a nadie. Ahora es mi turno. Te detengo. ¡Y yo tengo todos tus poderes! Oh, ¡Te destruiré! Oh. ¡Pagarás por esto, Mega Man! ¡Debo ir al centro de comando de satélite! ¡Adelante! ¡Yo estaré bien! ¡Bien, caballeros! ¡Su tiempo se ha terminado! ¿Debo comenzar a disparar? ¡No! ¡Hemos llegado a una decisión! ¡Le entregaremos el control a usted! ¡No! ¡No te entregarán el control, Dr. Willy! ¡No lo permitiré! Doctor Light! ¡Te arrepentirás de esto, tonto! ¡Protoman, ¿Ah? cargue el láser a su máximo poder! ¡Destruiremos toda una ciudad! ¡Es Mega Man! ¡Atrópenlo! Seguro oh, Sal de allí, Mega oh, Soplaré y soplaré, soplaré y tu puerta derribaré No tengo tanto tiempo oh. Oh. Estoy en el cuarto de control del satélite, Doc ¿Qué hago? Tienes que enfocar el telescopio espacial a la señal de láser de Willy Esto causará que el telescopio gire su espejo reflector hacia la luna Y refleje el rayo del láser hacia Willy Eso haré Espero que funcione. ¡Detengo! ¡Fuego! ¡Reflejaron hacia nosotros! No creo que fallaron, chicos. ¡Oh! Yo me voy cortando de aquí. Es una trampa, espérame. Vámonos de aquí. Hasta pronto, amigos. No olviden escribir. No te preocupes por ello, nena. No hubiera logrado detener a Willy sin tu ayuda, Tina. Sin tu ayuda seríamos escombros espaciales, Mega. ¡Fue un gran placer!